Y el no que me dijo a mí, acá no vengas más, donde... ¿Qué me das? ¿Esto le dabas al viejo? No te compras mi Digo, ¿Este? no, dámelo. Esto termina con 12 aprendidos, hablado de todo el mes de abril. Eh, son 76 denuncias que terminan siendo verificadas en la mayoría de los casos. Hay algunos este, que ya sufrieron varias aprehensiones. Estamos hablando de son este, contravenciones o delitos menores que terminan todos en caso Ahora estaríamos hablando daño contra Bueno, la gracia porque la. está con el personal. ¿Por qué no con eso ya? Otro que me da fastidio. No, no, no, no, no, no sé lo que tiene. La cuestión de los seguimientos con cámaras en donde esto es posible.